pasar el este segundo de los invitados que también ha tenido la amabilidad de trasladarse desde Madrid a, a Bilbao para, pues para venir a, a trasladarnos su, su visión, para venir a trasladarnos eh, la ponencia que le invitamos a dar que concretamente se denomina eh, las múltiples amenazas del TTIP sociales, económicas y ambientales de esto escucha escucha, lo más o menos es activista político y ecologista e investigador. Ha realizado diversas labores de consultoría, de asesoría, incluido en el Parlamento Europeo, trabajos periodísticos e investigaciones en relaciones internacionales, economía global, políticas comerciales y de inversión, guerras y conflictos socioecológicos. Vamos a intentar sí mantener un poco el silencio, No, no cuando hable yo, ¿eh? Depende cuando hable los es experto en las negociaciones del TTIP, del TISA, del Z, diferentes acuerdos de comercio impulsados desde la mitad de la Unión Europea. Y es miembro de la Secretaría Confederal de Colegiatas en Acción. Participa en la campaña No al TTIP y la Plataforma de Autoridad Ciudadana de la Deuda No Debemos, eh, No Pagamos. Y pues eh, lo mismo que he hecho con Federico, pues para no robarle más tiempo, eh, todo tuyo muchas gracias. Muchas gracias, Sander. Eh, muy buenas tardes. Un placer compartir esta tarde con todas vosotras y vosotros. Eh, para empezar, ya con una réplica a Federico, yo sí creo que esto es un tema donde no deberíamos bajar de ninguna forma el, la conflictividad sobre la que estamos hablando, no sólo porque estamos hablando del futuro de la vida de millones de personas, estamos hablando de una situación donde diariamente vemos que los que justamente nos mal gobiernan no están en los tribunales, no están en las cárceles, sino están sentados en los puestos del Senado y del Congreso cobrando dinero público después de años robándonos y estafándonos y habiendo llevado políticas que han llevado a una situación de total inaceptancia en términos sociales, políticos, culturales, y solo basta con ver el último informe presentado la semana pasada por UNICEF y Caritas. A nivel de las personas menores, o sea, la infancia, la más abandonado en los años de crisis, tanto del gobierno del PSOE como del gobierno del PP, tenemos ahora, somos el sexto país en peor situación de los países, según la OCDE, más desarrollados en el mundo que estamos descuidando la infancia. 36% de los menores van a vivir en situación de amenaza a la pobreza. Y podríamos seguir planteando cifras, estudios, pero yo no vivo tranquilamente. Aunque no vivo en la frontera con Rusia, aunque no estoy viviendo y sufriendo la guerra de Ucrania, que por cierto, con complicidad de la OTAN, por lo tanto, con complicidad de la Unión Europea, con complicidad del Gobierno Español, yo no vivo tranquilamente. Yo no vivo tranquilamente porque cuando salí del autobús esta mañana he visto unas trabajadoras y a unos trabajadores de, bueno, el caso de hace la omita y no estamos hablando y eso es un error también del Comité de Empresas y también de gran parte del movimiento sindical, haber planteado mal estos conflictos laborales. No es una cuestión del dumping social eh, en China, es una cuestión de lucha de clases, porque las personas que le echan hoy aquí en Hacelomiter lo han echado también y lo van a echar, pero por millones, de la clase trabajadora china. Solo tenéis que ver las noticias por la red conversión del sector de acero y de carbón en China, ¿cuánta gente van a salir a la calle? Y eso significa empobrecimiento, desempleo, significa muerte, significa suicidios, significa gente que no va al colegio, significa situaciones de empobrecimiento, precarización, marginación y significa violencia. Esa violencia que generan los gobiernos, los estados, que generan las empresas, por eso yo no vivo tranquilamente. Y otro tema muy importante, cuando hablamos del comercio internacional, no hablamos de cuestiones del derecho solamente, no hablamos de una cuestión simplemente de aquí estamos negociando a ver si algunas empresas constructoras, entre paréntesis, quienes han participado en la corrupción, quienes han participado en la estafa, quienes se han beneficiado de legislaciones de liberalización del suelo, quienes se han beneficiado de una liberalización de las inversiones directas en la burbuja inmobiliaria, quienes al fin y al cabo no solamente nos han robado dinero público para construir aeropuertos inútiles y eh, grandes autovías inútiles, sino se han internacionalizado gracias a la diplomacia exterior, gracias a las legislaciones del Tratado de Maastricht, gracias a las formas directas e indirectas, con dinero público, con ayuda de estos gobiernos que han gobernado y mal gobernado a las élites y las minorías. Esto es la situación y por eso ACS, FCC, Ferrovial, SACIR tienen la mayor parte de los contratos hoy en día fuera de España. Eso fue gracias a los gobiernos de Felipe González, de Aznar... De Zapatero y también del gobierno de Rajoy. Solo basta con ver todos los artículos. Cuando van las delegaciones de Margallo y todos estos, implicando también al actual eh, ministro que acaba de dimitir, el señor Soria, no solo es una cuestión porque haya mentido en el caso de los papeles de Panamá, no solo porque nos haya estafado y defraudado dinero al fisco, no. Solo hay que ver toda la historia de la implicación de ministros como Soria, porque al final no es una cuestión de manzanas podridas, es la forma de gobernar. Y el señor Soria, apoyado a Repsol, a las eléctricas, ha dado todo el apoyo a un oligopolio que hoy tenemos en este sector. Pero no quiero extenderme demasiado para la introducción, porque simplemente quería eh, responder dos puntos con los que, bueno... Ya desde antemano nos separan, digamos, eh, bastantes cosas. Cuando planteamos estas charlas, eh, mesas redondas, sobre el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones y muchos otros tratados comerciales, no sólo hablamos del derecho comercial, no sólo hablamos de economía, hablamos de la vida, hablamos del sufrimiento y hablamos de la gente. Por eso hablamos de las manifestaciones de los estudiantes ayer, porque el grado de privatización, de externalización, del empeoramiento de la educación tiene justo que ver con la Organización Mundial de Comercio. Aunque Federico lo pone como si fuera una contradicción, no, es complementaria. Las negociaciones con Estados Unidos son complementarios a una historia de 40 años de saqueo que se llama globalización capitalista, pero muy en concreto, a partir de 1995, de una organización que se llama la Organización Mundial de Comercio. Y ahí tienes un capítulo que se llama Acuerdo General de Comercio de Servicios, el AGCS. Y quienes no conocen ese capítulo, les invito que exijan a sus profesores y a sus profesoras que por favor aclaren de una forma consistente de qué consiste eso, o que lean el libro de Juan Hernández que está aquí en la sala. El AGCS es fundamental para entender cómo han funcionado para poner en marcha procesos de separación de servicios y de semiprivatizaciones. Porque yo puedo dejar al profesor Ander dando clases y eso sigue siendo una universidad pública. Pero puedo haber privatizado todo lo que está a nuestro alrededor. Y no solo hablo de la alimentación y de la, de la limpieza, cosas ya que han pasado de moda y ya han sido privatizadas desde hace mucho tiempo. Pero hablo también de cosas tan importantes como la compra pública. ¿O por qué las universidades compran a las empresas como estas que dan la tecnología aquí? ¿Por qué no lo compran a otros? ¿Quién toma las decisiones? ¿Quién toma las decisiones? ¿Por qué los dineros públicos van a una serie de empresas y no a otros. Esto se puede decir, Eso es una decisión política. Por lo tanto también la gestión de una universidad es un asunto político. Y la gestión de estas universidades es un asunto político y cómo confrontamos, y cómo damos clases, y cómo abordamos en las clases el tema del TTIP también es político. Por eso agradezco doblemente que nos hayan invitado. Bueno. Hemos leído hoy varias cosas en la prensa, que me voy a saltar porque ya me he robado demasiado tiempo para la introducción, pero quiero añadir una cuestión para la contextualización. Cuando hablamos del comercio internacional, el 70% del comercio internacional es comercio intraempresas, y concretamente de 17.000 grandes empresas transnacionales. Más o menos, ¿eh? son cifras así globales para hacernos no tan aburrido esta tarde. Y Federico ha hecho muy bien mencionar una cosa que es fundamental para entender las contradicciones del capitalismo global, que son las grandes cadenas globales de valor. Y China ha aprendido en estos últimos 20 años que estas cadenas de valor no lo vamos a dejar a la Unión Europea ni a Estados Unidos. Y lo mismo lo han aprendido las élites. El Poder Económico Financiero de Brasil, de Sudáfrica, de Nigeria, de Argentina, de Filipinas, de Indonesia, Malasia, etc. O sea, ese chiringuito al que se refiere Federico, y al que aún más se refiere el estudio del FAES, que os recomiendo a leer, esa fundación dirigida por uno de los mayores criminales de este país, que se llama Aznar. Os recomiendo leer... ¿Por qué es tan importante ese conflicto que están generando y por qué hacen una apuesta por el eje atlántico? Tiene que ver con una guerra por los recursos naturales y tiene justo que ver con que ya las cadenas globales de valor no son el terreno único del capital transnacional de Estados Unidos, de la Unión Europea y de Japón, sino se ha distribuido más. Y muy importante... Y yo también lo voy a referir a ese mapa que puso Federico del 90%, 95% casi del crecimiento económico mundial que va a estar fuera de la Unión Europea. Es un hecho muy importante. ¿A quién le gusta la cerveza? Bueno cuando hablamos de las cadenas globales de valor cuatro grandes multinacionales controlan el 60% del mercado global de cervezas y eso ya es un dato bastante significativo porque eso es el resultado de un proceso de mal gobiernos y de haber permitido que las empresas se vuelven tan grandes que cuando hay un momento de crisis como en el caso de Amengoa Ahí van a correr todos, a ver si les rescatamos con dinero público, no sea que echen alguna de las gentes, aunque ya han echado miles de personas en esos procesos de fusiones y deslocalizaciones. Pero bueno, cuatro empresas controlan el 60% del mercado mundial de cervezas. Con lo que eso significa de poder, influencia política, eh, eliminación de derechos laborales, etc. Pero es que, cuando leí esto, me pareció un dato mucho más importante de lo que venía después. El gas, ese gas que se mete para que sepa bien la cerveza, pues son solo tres empresas que controlan el 80% de todo el mercado mundial de estos gases que se necesitan para vender la cerveza. Y eso que unos pueden calificar como algo positivo, como libre comercio, como algo que ha generado miles de empleos, que ha generado mucha riqueza, yo eso lo cualifico como un retroceso enorme. Y lo que siempre defiende la libertad de los mercados, pues en este caso cuando analizamos detenidamente a qué situación nos ha llevado, pues nos damos cuenta que estos cuentos de libre comercio, ...de la globalización capitalista... ...que iba a favorecer a las mayorías de las poblaciones... ...pues es más bien un cuento. Pero bueno, no voy a ponerme a hacer nervioso a Ander... ...de unas introducciones generales... ...sino voy a ir un poco a lo que hemos preparado. Como mucho de la introducción... ...ya está sobre la mesa... ...eso me permite, y agradezco a Federico... ...porque es un trabajo, sobre todo un viernes por la tarde... Hacer esa introducción, pues muy importante, me permite y me facilita entrar directamente a algunos de los capítulos que él ha mencionado. Y vamos directamente a uno de los meollos de las negociaciones que él ha mencionado, que es la cooperación reguladora. Porque recordemos, los estudios económicos, que luego podemos discutir si son o no son económicamente factibles lo que plantean ahí, lo que están de acuerdo, los que favorecen y los que luchan para estas negociaciones, que un 80% de los supuestos beneficios económicos, sea para las empresas grandes o pequeñas, vendrían de esta parte de cambio del marco regulador. Y ahí sí estamos hablando de algo realmente importante. Si entre un 25 y 50% de la legislación existente en Estados Unidos y la Unión Europea hay que tocarlo, y reconocen que hay que tocarlo porque todo el tiempo prometen que eso no va a desfavorecer a nadie ni a los derechos laborales ni sociales ni medioambientales ni de salud pública pero todos los todas las cartas todos los estudios de las grandes empresas de las industrias etcétera siempre plantean claro si queremos lograr estos supuestos beneficios económicos tiene que ver una armonización regulatoria tiene que ver un reconocimiento mutuo tiene que ver una armonización a la baja de los marcos reguladores solo así se entenderían los grandes beneficios y voy a ir al caso que ha planteado Federico que es el caso de Volkswagen también importante para la economía de Navarra y para muchas otras comunidades autónomas eh, de esta península pero... Vamos a analizarlo un poquito más ampliamente, este caso de Volkswagen. En primer lugar, constatamos una cosa que la Comisión Europea, que es la que Federica ha planteado, deberíamos depositar nuestra confianza en las negociaciones, en este caso ha tenido una dejación de funciones. Y no es la primera vez que la Comisión Europea fue eh, regañado por la Corte Europea de Justicia el año pasado por dejación de funciones. Entonces también no nos están gobernando. Pero en este caso de Volkswagen, ellos tenían los estudios en sus despachos y aún así no han actuado. De hecho, este tema está en los tribunales, no está el final del, del, del cuento. Porque ahí hay unos responsables y habrá que juzgar estos responsables. Porque estamos hablando de atentado contra la vida. Aquí no solo estamos hablando de un fraude, de un software manipulado. No, no, no. Ojo, en la Unión Europea hay 450.000 muertes prematuros cada año por contaminación del aire. Y una buena parte tiene que ver con las partículas de los vehículos en diésel. En el caso del Estado español, para recordar ese dato, son 27.000 personas que mueren de forma prematura por contaminación del aire. Vuelvo a insistir, no solo por el transporte motorizado, pero sí una buena parte es por el transporte motorizado y sobre todo por las partículas de diésel. Ahora, la Organización Mundial de Salud en abril de 2015 presentó un informe. ¿Eso cuándo cuesta? Porque claro momentos de austeridad y de ver los presupuestos públicos, pues tenemos que recordar estos 27.000 muertes prematuros, al Estado español le cuesta 38.000 millones de euros. Ahora, si se hubiera hecho bien su trabajo, si había hecho un trabajo de política pública a favor de la salud pública y haber regulado este sector igual podríamos haber reducido sustancialmente los muertes prematuros y en este caso también hubiéramos reducido el gasto público relacionado con estos muertes prematuros. ¿Y por qué planteo este caso? No solo porque fue Estados Unidos que ha planteado, digamos, ese fraude. Las negociaciones de TTP guardan relación con el sector del transporte en el capítulo de regulación de cooperación reguladora y lo que plantea ahí el sector que han creado una alianza a favor del TTIP Fiat, Chrysler, Daimler, Bugeo Volvo y Volkswagen pidiendo que concluya cuanto antes este tratado calculan que el TTIP les aportará unos beneficios adicionales de 18 mil millones de euros al año lo que les convierte en uno de los sectores más beneficiados por el TTIP ahora bien si es ese sector que supuestamente uno de ellos, pero todos reconocen si lo ha hecho uno, lo han hecho todo el mundo, han falsificado el software y eso ha significado que en realidad en el 2014 los coches emitían 40% más de emisiones contaminantes de lo que decían en los laboratorios. 40% más. ¿Eh? Eso es un problema de salud pública, vuelvo a insistir, es un atentado a la vida, y por otro lado también es un problema en relación con el cambio climático porque puede ser que estas cifras que han aportado los estados y la Unión Europea siempre se presenten en las cumbres internacionales de cambio climático como si fueran los más juiciosos a la hora de luchar contra el cambio climático, pues igual estas cifras no están tan correctas. Pero también ahí tenemos un problema político de gravedad. Recordar que los coches diésel en Estados Unidos es el 2%, en la Unión Europea es el 53%. Entonces, si, si ahora tenemos una situación de que es el sector automovilístico que podría ser más beneficiado, pues tenemos un caso grave donde hubo un problema de dejación de función de la Comisión Europea a la hora de regular su emisiones y la directiva que se ha incumplido sistemáticamente a la hora de cumplir con las emisiones o limitación de emisiones de uno de los sectores. Pero justamente lo que plantea el TTIP es aún conseguir que estas partes que deberían regularse aún más para que los fabricantes de coches estén obligados a fabricar motores que reduzcan sus emisiones, pues justamente es esto lo que se quiere conseguir con la cooperación reguladora. Que no sean tan estrictos como la directiva europea, sino más bien se semejanza a las leyes en Estados Unidos que son menos estrictos a la hora de obligar a los fabricantes de coches de limitar las emisiones de sus motores. No sé si he explicado bien este ejemplo de lo que quiere decir cooperación reguladora. Pero bueno... Si alguien quiere estudiar un poco más este caso, un profesor de Austria recientemente publicó un estudio que os recomiendo, pero no voy a dar los detalles a la hora de la tarde que estamos hoy en día, pero quien quiere leérselo, viene luego después a y os paso los, los datos. ¿no? Pero algunas de sus conclusiones, ¿m? y ahora hago un pe pequeño paréntesis, porque no solo hablamos del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones, como Federico bien lo ha dicho, hay un tratado Unión Europea-Canadá, se negoció entre 2009 y 2014, y ahí también vais a encontrar un capítulo de cooperación reguladora. De hecho, el tema de la cooperación regulada tampoco es un tema tan nuevo, ya existe más o menos 15 años entre Estados Unidos y la Unión Europea, y os recomiendo buscar dos ejemplos. Uno, el de la puesta en marcha de una legislación más estricta a la hora de vigilar las emisiones del del sector aéreo, que justamente Estados Unidos eh, retrasó que esto entrase también en la parte de las negociaciones internacionales de, de cambio climático y sigue sin entrar, pero en concreto en la Unión Europea sí se quiso avanzar en, por lo menos, controlar y limitar las emisiones o por lo menos que paguen por el exceso de emisiones del sector aéreo Pues Estados Unidos ahí con la cooperación reguladora ha retrasado eso. Y la otra legislación que tenía que ver con eh, los experimentos con animales en el sector cosmético, sabéis que ahora existen etiquetas y se puede ver qué cosméticos están etiquetados supuestamente sin haber hecho daño o haber tenido, digamos, algunos procesos de tratos crueles o experimentos con animales vivos, pues eso también, casi 10 años, fue retrasado por parte de Estados Unidos, por las agencias las reguladoras de Estados Unidos, eh, a través de ese sistema de cooperación reguladora. Por lo tanto, estamos hablando de procesos enormemente perjudiciales, peligrosos, y os pongo otro ejemplo para ser un poco cautos con esa palabra, porque es tan perversa, ¿no? Cooperación reguladora suena como, en realidad, están con las mejores intenciones. En diciembre hubo un primer, una primera sentencia en la historia del Tribunal Europeo de Justicia, donde dijo... Esa dejación de funciones, pero en una sentencia, ¿vale?, de la Comisión Europea. ¿Y por qué fue? Porque desde hace dos años tenía que haber dado, eh, digamos, el visto bueno y haber presentado en el Parlamento Europeo una directiva para regular una de las partes del sector químico que tiene que ver con un problema que afecta a las futuras y actuales generaciones de una manera brutal. Igual ahí se escuchaba escuchado una vez de una cosa que se llama... Disruptores endocrinos. ¿Quién ha escuchado de esto? Alteradores hormonales. ¿O quiénes en la familia tienen alguien que está afectado por algún problema del sistema hormonal? ¿Nadie? No os creo. Lo siento, pero no os creo. Casos de obesidad. Casos de cánceres. Casos de disfunción sexual. Casos de problemas mentales y pérdida de sistema cognitivo todo esto, en parte está causado por unas sustancias químicas que tienen una afectación brutal en el sistema hormonal en inglés son las siglas EDC por si alguien quiere buscarlo y no me está creyendo de lo que estoy hablando una universidad en el Reino Unido el año pasado presentó un informe porque quería investigar la sanidad pública. ¿Cuánto dinero gasta en hacer frente a los impactos de los disruptores endocrinos? Y no os quiero aburrir tanto con cifras hoy, pero llegaron a una cifra de entre 150 mil millones de euros de todos los estados miembros, de los 28 estados miembros, hasta... Poder alcanzar los 380 mil millones de euros en gasto de la sanidad pública en hacer frente a los impactos de los disruptores endocrinos. Bueno, por lo menos desde el punto de vista fiscal, ¿no? tanto que Montoro insiste en la necesidad de que este, los sistemas sanitarios tienen que reducir gastos, pues ahí, con una prohibición al sector químico de los disruptores endocrinos, podríamos hacer un avance bastante importante a la hora de reducir gastos en la sanidad pública. Por lo menos en prevención, porque estas son cuestiones que luego tienen impactos durante décadas. Bueno, La Comisión Europea retrasó la puesta en marcha de esa directiva para prohibir una serie de sustancias, por lo menos de caracterizar qué químicos son los disruptores endocrinos y deberían ser analizados y eh, excluidos del sistema de producción y consumo en la Unión Europea. Y que llegó una periodista que ha hecho un informe, una investigación, ¿a qué conclusiones ha llegado? Pues que justamente las negociaciones de TTIP y sobre todo el sector químico en estas negociaciones había conseguido que la Comisión Europea había aparcado el proceso legislativo de esta directiva para ser un poco más cauteloso con el sector químico en estas negociaciones y mostrarles su buena voluntad en el capítulo de la cooperación reguladora. Bueno, todo esto está recogido en mi informe que hemos traducido al castellano por si alguien quiere eh, poner un poco más eh, datos y recoger un poco más datos sobre este caso. En resumen, la cooperación reguladora es junto con los conflictos de resolución entre inversor y Estado el tema más peligroso de estas negociaciones no sólo porque plantea como dicen los propios negociadores una revisión o un cambio entre un 25 y 50% de la legislación sino entre otras cosas lo que ha llegado de conclusiones es el profesor de derecho de, de Austria el principio de precaución no está garantizado el derecho a regular es debilitado considerablemente el Comité Conjunto del CETA, este Tratado Unión Europea-Canadá, que es, después de cada gran tratado, se forman equipos de gobierno, de los funcionarios de los diferentes gobiernos, ¿no? de estos tratados bilaterales, y eso es una cosa que aprendí con ese estudio. Luego, toman decisiones, o sea, pueden están autorizados a tomar decisiones, sin consulta al Parlamento Europeo y a los Parlamentos Nacionales, que son legalmente vinculantes. Pueden cambiar anexos, protocolos y comentarios que forman, como sabéis, siempre parte de todo el eh, paquete de los tratados internacionales. El capítulo sobre desarrollo sostenible, eso sí, no os va a sorprender mucho, no es vinculante, y, eh, digamos, lo que también parece generar mucha preocupación es la armonización, el reconocimiento mutuo y el estudio de impacto, a ver si la contraparte es conforme con las nuevas legislaciones que se van a elaborar, pues eso genera una posibilidad de veto de la otra parte, en este caso Canadá, pero también para el capítulo de cooperación reguladora en el futuro con el TTIP, pues Estados Unidos podría tener derecho a veto a legislaciones que se quieren poner en marcha a nivel de la Unión Europea. Y no sé si algunos hay leído sobre el TTIP, pero anteriores borradores sobre este capítulo de la Unión Europea, incluía que también había el derecho a veto por parte de Estados Unidos a unos segmentos estatales y autonómicos, o sea, incluso legislación elaborado por el Gobierno Vasco o el Parlamento Vasco podrían haber entrado en todo el paquete de la cooperación regulada. Estos dos niveles, la estatal y la regional, ha quedado por el momento fuera del borrador del, del, de del Tratado del de TTIP. Pero bueno, quién sabe si en algún momento vuelven esto a, a, a la mesa de negociación. Como luego vamos a hablar más específicamente en la mesa redonda sobre todo el meollo de lo que es el ISDS, ese famoso mecanismo de resolución de controversias entre inversor y Estado, los dejo algunos datos para luego, pero lo que sí me parece importante, y eso es tanto que tiene que ver con la cooperación reguladora como el ICS, en general estos nuevos megatratados, estamos hablando de una pérdida del espacio democrático y sobre todo de cómo se hace legislación, de cómo se hace la política y cómo son la administración de la justicia. Son... Tres aspectos muy relevantes que en un futuro pueden verse bastante afectados y esto es uno de los grandes objetivos con estos megatratados. Cambiar, privatizar casi podemos decir la política, la justicia y no lo digo solo nosotros, eh, no lo decimos solo nosotros, sino eh, os recomiendo ahí un informe de los servicios de investigación del Parlamento Europeo a recomendación y demanda de la Comisión de Industria, sacó un informe donde justamente planteaban eso. Igual no empeoran las legislaciones existentes, pero sí pueden empeorar y desregular las formas en las que se aplican las directivas o las leyes nacionales en un futuro. Y eso es enormemente preocupante. Otro capítulo que es para mí eh, fundamental para mencionar aquí, porque no solo tiene que ver con la introducción y el tema de educación y los servicios, aquí queda pendiente una gran promesa de los gobiernos en la Organización Mundial de Comercio, que era liberalizar aún más el sector de servicios. Y ahí no solo hablamos de los servicios públicos, pero aún en la parte de servicios públicos quedan todavía muchos servicios públicos para privatizar. Y también para desregular. Y de desregular nos referimos a una cuestión muy simple, que en algunos sectores de servicios públicos ya se han hecho mmm, concesiones para que empresas privadas puedan gestionarlo, aunque sean todavía de titularidad pública, pero en otros casos eh, están enormemente mmm, protegidos por parte de los gobiernos. No es el caso de, de España, donde hubo un proceso de liberalización, privatización, eh, muy grande pero en otros países europeos todavía existe una gran protección sobre algunos de los sectores pero justamente es ahí donde grandes empresas de multiservicios justamente los que crearon la burbuja inmobiliaria y ahora ya no encuentran tanta rentabilidad en el sector inmobiliario y tienen que irse a otros países es ahí donde es muy relevante plantear los, los teléfonos de atención al ciudadano ¿sabíais por ejemplo que el teléfono de violencia de género lo lleva una empresa multinacional que se llama Bertelsmann porque pensamos que era un servicio público ¿no? que deberían ser personas formados, sensibles que seguramente lo hacen las trabajadoras y los trabajadores que trabajan ahí con sus mejores intenciones pero para mí es bastante cuestionable que lo controle una empresa multinacional como Bertelsmann eh, servicios de emergencia Servicios de transporte de eh, viajeros, servicios sociales. Podríamos hacer una larga lista de algunos de los eh, servicios que todavía están protegidos por algunos gobiernos, administraciones públicas, pero sobre todo si pensamos en los servicios sociales de larga duración, o sea, personas mayores, refiriéndonos a uno de los aspectos que ha mencionado Federico antes, ¿no? Una población cada vez más envejecida. Todo esto, si entráis en algunas páginas web de empresas como Mafre, ACS, Eulen, etc., vais a encontrar cómo han abandonado lo que eran sus objetivos de empresas primarias, cómo empezaron y cómo han cambiado y diversificado algunos de sus objetivos de, de la empresa y cómo vais a encontrar en muchos de los servicios sociales que deberían ser obligaciones del Estado, empresas multinacionales de este tipo. Es un gran negocio, es un mega negocio, y justamente en Estados Unidos, en Inglaterra, donde tenemos uno de los ejemplos más sangrantes de privatización de la sanidad pública, y donde han fracasado incluso en diferentes procesos de privatizaciones, véase por ejemplo hospitales o el sector de ferrocarril en el caso del Reino Unido, y ahora tenemos muchos procesos de remunicipalizaciones. Porque todas estas mentiras de que va a ser más barato, que va a ser eh, más competitivo, que va a gastar, eh, costar menos a la administración pública, todas estas mentiras se han mostrado falsas. Y entonces, ¿qué se quiere conseguir con el capítulo de las negociaciones, tanto en el Z, en el de Canadá, en el TTIP, pero hay otro tratado por ahí que todavía no hemos mencionado, que es el tratado de comercio de servicios, con las siglas TISA en inglés, Trade and Service Agreement, 50 países lo negocian ahí en, un, en Ginebra, no bajo la, el paraguas de la OMC, pero sí lo quieren luego llevar a la OMC para justo sustituir el capítulo de GCS que hemos mencionado antes, pero bueno, no tenemos tiempo ahora para hablar del TISA. Pero... Las cláusulas que utilizan tanto en el z en el TTIP y el TISA, son similares, y os menciono por lo menos tres, que os deben ser de mucha importancia porque es la primera vez que eh, estas cláusulas entran en los capítulos de servicios. Una se llama Ratchet Clause, que se llama Cláusula del Trinquete, y eso significa que al integrar en los anexos del Tratado Unión Europea-Canadá, y algo similar lo quiere hacer la Comisión Europea con el TTIP, directivas europeas donde han liberalizado diferentes sectores como correos, ferrocarril, etcétera. Una vez aprobado este tratado, y ahora os pido un poquito de atención porque es muy importante, no se puede volver a anteriores estados de gestión de servicios. Eso significa, si cambia el color de partido del gobierno, sea autonómico o estatal, aquí van a tener las manos atados porque hay un tratado con Canadá que no les permite volver a nacionalizar al 100%, por ejemplo, la telecomunicación, por ejemplo, el sector eléctrico, por ejemplo, el sector ferrocarril, por ejemplo, el sector del transporte de viajeros. O sea, justamente uno de los objetivos fundamentales. De la izquierda y las nuevas izquierdas en este país, que es nacionalizar los sectores estratégicos para que volvemos a tener un control democrático sobre uno de los ejes fundamentales que son el sector de servicios públicos, con estos tratados se crea una chaqueta de fuerza para impedir que gobiernos que representen las mayorías sociales puedan tomar estas decisiones. Y eso tiene impactos tanto a nivel estatal, autonómico y sobre todo a nivel municipal. Estas cláusulas, Stansted y Wretched, una es cláusula de trinquete y la, la otra podríamos traducir como cláusula de quedarse quietos, ¿no? eso significa prohibir o, o limitar, en cierta manera, nuevas legislaciones en el sector de servicios en el futuro. Y eso está muy explicitado en el tratado con Canadá y de la misma forma lo están llevando en el TISA y en el TTIP. Y es tan grave este, este tema que incluso grandes federaciones de municipios y regiones en Alemania y en Austria llevan dos años. Y nos posiciona a las negociaciones no porque sean antineoliberales, no porque sean antilibre comercio, no porque de repente eh, son las mayorías de los municipios de gobierno de izquierdas, no, no, no. En eso se han puesto de acuerdo las cuatro grandes federaciones de municipios de regiones de Alemania y también de Austria. ¿A qué conclusión han llegado? Que el derecho a regular, y sobre todo, como aquí está recogido en el artículo 137 de la Constitución Española, el derecho, o sea, la libertad municipal, están absolutamente violados con ese tipo de cláusulas en tratados como estos. Y exigen que se, que se eliminan. Pero justamente es ahí el gran valor agregado que buscan las grandes empresas transnacionales con la negociación del capítulo de, de, de servicios. Otro tema, el capítulo de energía y materias primas. Os recomiendo ver un poco en las noticias, justamente coincidiendo con la cumbre de cambio climático en diciembre, y por eso quedó un poco desapercibido estas medidas. Yo siempre hablo en las charlas que no solamente deberíamos mirar qué es lo que puede pasar en el futuro con el TTIP. ¿Qué está pasando mientras se negocian estos tratados? ¿Qué cambios reguladores, qué cambios en las formas de proceder en el momento legislativo y prelegislativo está ocurriendo? ¿Qué cambios están eh, ocurriendo, tanto a nivel material como a nivel teórico? Y podríamos poner varios ejemplos, pero os recomiendo mirar cómo Obama anunció, justo coincidiendo con la cumbre del cambio climático, que elimina una ley que estaba en vigor desde los años 70, que prohíbe la exportación de combustibles fósiles y de gas natural, sin previa autorización de la Casa Blanca. Y justamente, y ahí tenéis que mirar un poco en la, en la biblioteca del año 2013, cuando Obama vino a Bruselas y habló de ese capítulo, de, perdón, 2014 fue, y cuando habló del capítulo de energía y materias primas, hablaron de dos cosas. Obama dijo, vale... La Comisión Europea me propone y exige que en el capítulo de energía y materias primas yo elimina esa prohibición de exportación del petróleo y gas. Porque eso, según la Comisión Europea, le va a resolver todos los problemas de inseguridad energética que tienen ahora por el conflicto de Ucrania y Rusia. Que es falso, porque es mucho más costoso importar gas licuado en el NG a través de los puertos de Estados Unidos. Es enormemente costoso. No tendría ni siquiera sentido desde el punto de vista capitalista importar gas licuado a través del fracking a los puertos europeos. Pero bueno, ahí vino el argumento y Obama dijo, vale, estoy dispuesto a cambiarlo. Y lo cambió. Sin que el TTP estuviera, digamos, en vigor. Lo cambió esa ley. Fue una de las grandes exigencias de la Comisión Europea en el capítulo de energía y materias primas. Segunda cuestión, Obama dijo, vale, si hago esto, ustedes procuren que no nos pongan tantas dificultades a la hora de invertir en la extracción del gas de esquisto. Y aquí, en el País Vasco, se conoce bien eso del gas de esquisto, ¿no? Porque es a través del fracking, a la metodología del fracking, que se extrae ese gas. Vale. Federico me va a decir eso es pura demagogia eh, eso no tiene nada que ver con el TTIP eh, pero es que el, el tema es no son el capítulo de energía y materias primas vamos a ver un cambio regulador son también los marcos de cooperación de regulador que vienen después y luego también el capítulo de la protección al inversor que tiene que ver con este mismo tema y tenéis un ejemplo muy claro, el de una empresa de extracción de gas, que se llama Long Pine, de Canadá, que quería hacer fracking en Quebec. En Quebec hubo una movilización social muy fuerte, y esa movilización consiguió al gobierno eh, provincial de Quebec a tener una moratoria al fracking. ¿Qué hizo esa empresa Long Pine? Utilizando una filial que tiene en Delaware, en Estados Unidos... Un paraíso fiscal, por cierto, también. Solo tiene ahí un. un, un, un ¿Cómo se dice? Un lugar, digamos, para depositar cartas. ¿sí? Uh -huh. Un buzón. Es una empresa buzón que tienen ahí, uh -huh. en Ni siquiera tiene actividades económicas en Estados Unidos. Pero claro, como existe un tratado sobre comercio e inversiones. Desde 1994, que se llama el NAFTA, o el Acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, pues utiliza ese tratado y su capítulo de protección al inversor para esta empresa Long es canadiense, demandar a su propio gobierno, que es canadiense también, y le pide 109 millones de dólares en compensación por ya no poder hacer prospecciones del fracking en, en Quebec. Esto puede ocurrir también si entrase en vigor un Z, un TTIP, en, con un capítulo que facilitaría a muchas empresas, en concreto a 51.000 empresas estadounidenses que tienen filiales en la Unión Europea, pues podría abrirse el abanico bastante importante de demandas inversor estado en, en caso de que entrase en vigor este, este tratado. Pero bueno, quería mencionar otra cuestión que tiene que ver más con la geopolítica. Y Federico ha mencionado en varios apartados este objetivo que Estados Unidos y la Unión Europea plantean con este tratado de querer marcar las líneas del comercio internacional. Ya, ya, ya he dicho antes de que no estoy en, de acuerdo con esta parte, que la Organización Mundial de Comercio sea mejor que estos tratados bilaterales, lo he planteado como una complementariedad. Pero lo que sí me parece muy preocupante es que hay una orientación y hay un claro objetivo de marcar futuras políticas comerciales y de inversión para terceros países. Y este mismo ex comisario de comercio, el Karel de Gucht, que por cierto en Bélgica está siendo eh, investigado por fraude fiscal, supuestamente ha defraudado 700.000 euros al fisco, bueno, este ex comisario de comercio dijo en una reunión en octubre de 2013 a una empresa petrolera de Estados Unidos, que se llama ExxonMobil, igual a algunos les suena que es una de las mayores empresas mundiales de petróleo, entre otras cosas, responsable por un gran eh, desastre ambiental en Alaska. Dijo este ex comisario de comercio en octubre del 2013, oye, este TTIP para ti va a ser muy bueno, para ti y para Shell, porque todos estos problemas que tenéis ahora de barreras a invertir en Latinoamérica, en Rusia, en África a través del TTIP vamos a abrir la posibilidad de que desaparezcan estas barreras. Y ahí volvemos al tema de la OMC, porque una de las cláusulas que Juan nos puede contar mejor que yo, que se llama la cláusula del país más favorecido, es una cláusula muy importante y muy peligrosa al mismo tiempo. Y es que cuando yo doy una serie de privilegios comerciales y de inversión, a un país como Estados Unidos, lo tengo que dar también al resto de mis contrapartes con los que tengo firmado acuerdos comerciales. Y como hoy en día tanto Estados Unidos y la Unión Europea tienen firmado tratados con múltiples terceros países, entre otras cosas, y eso lo podéis leer con declaraciones del propio jefe negociador, eh, del tratado TTIP, el nivel más alto de liberalización que se ha conseguido con últimos tratados es uno que se conoce, desconoce completamente en la sociedad, que es el de la Unión Europea como Corea del Sur. Es el que ha establecido el máximo nivel de liberalización, tanto en aranceles, en servicios, en protección al inversor, en compra pública, en todos estos capítulos que se están negociando ahora con Estados Unidos pues este es el nivel que se tiene que alcanzar no se puede ofrecer a Estados Unidos un menor nivel al que se ha ofrecido en eh, Corea del Sur bueno quiero terminar con una frase que ha dicho la actual jefa del comercio de la Unión Europea la Cecilia Malmström porque antes Federico mencionaba o en sus conclusiones que bueno, puede ser discutible si el jefe negociador, el señor García Bercero, que hoy no quiso venir aquí a negociar, tenga la legitimidad democrática o no, que sea, eso puede ser discutible. Igual puedo estar de acuerdo con Federico sobre eso. Es opinable. Opinable. Es Pero, opinable. Que sí es. Perfecto. Creer que no? Ahí. Es... Lo que pasa es que su jefa, Cecilia Manström, es, digamos, la superior del señor García Bercero ha dicho en una comparecencia pública, es que ella no se debe a la población europea. Ella no tiene su mandato a través de la población europea. Eso es lo que dijo en una audiencia pública. Entonces, claro, si una funcionaria, en este caso una representante de un tema tan sensible como el comercio, dice públicamente es que en realidad no se debe a la voluntad democrática y popular de la población europea, bueno, para mí, más que opinable a quién representan quienes negocian este tratado, yo siempre voy a los escritos y voy a los hechos. Y es que no solo la mayor parte de las reuniones que están teniendo los responsables de la Comisión Europea es con el sector privado y no con la sociedad civil organizada, Sino también, hay una cosa que se llama acceso a información, ¿no? Un periódico, un ciudadano, una universidad puede pedir acceso a información. A veces te lo dan, a veces no te lo dan, a veces lo que te dan está un poco eh, tachado en negro para que no veas todo lo que han hablado. Pero es que se puede pedir, y esto es parte de la legislación de transparencia que se ha luchado por ella en los últimos años, se puede pedir actas de reuniones. Algunas de las cosas que he dicho vienen porque se han eh, conseguido actas de reuniones de la Comisión Europea con el sector privado sobre el TTIP. Pues la mayor parte de estos correos y actas muestran bastante claramente y fielmente de que los funcionarios que estaban negociando y están negociando el TTIP o que han negociado el Z en el pasado o el tratado con Corea del Sur. Les importa bastante poco la opinión o los impactos que pueden tener ese tipo de tratados sobre las mayorías sociales sino les importa cómo les afecta, cómo puede beneficiarse el poder económico y financiero. Y eso sí está, digamos, al alcance cada vez más de la opinión pública, porque se tiene el derecho a ver estos documentos. Ahí, ahí, estando de acuerdo con una de las cosas que dijo Federico sobre la transparencia, efectivamente se han publicado muchos documentos en la página de la Comisión Europea, pero eso no fue por voluntad propia, sino porque... Los movimientos han ido presionando y la sociedad civil ha ido presionando. Es gracias a las campañas contra el TTIP y el z que estos documentos ahora se pueden leer en la página web. Pero hay una cosa muy importante. Ningún correo electrónico, ningún acta del jefe negociador, ni de los jefes de las 25 áreas de los grupos de trabajo de negociación con el TTIP, tienen este mecanismo de acceso a información pública, por lo tanto no tienen que ser ni transparentes ni tienen que ser accesibles para el ciudadano según el propio tratado de funcionamiento de la Unión Europea, que sí están obligados otros funcionarios de la Comisión Europea bueno, yo creo que ahí tenemos ya una pequeña falta ¿no? de transparencia eh, relativa en relación a los que realmente están en el meollo del proceso de negociación muchas gracias